Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un elk de las montañas diamante, pero previamente os mostraré cómo ha sido la jornada de caza en la que ha metido también un bisonte a 140 metros con el arco en el primer disparo que le he dado a la médula y después un segundo disparo a 100 metros. Y sin más preámbulo, comenzamos. Estamos en la zona sur de proporción en el lago Y vamos a ir caminando a ver que no, nos encontramos por ahí Mira, ahí tenemos un bisonte Nivel 3 Escuchamos la llamada de apareamiento Voy a intentar acercarme Y creo que voy a intentar un lance con el arco son unos 150 metros así A ver si soy capaz, puesto que mi reco con el arco tengo un búfalo de agua a 136 37 metros, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a acercarnos un poquito más, hasta tener la distancia más o menos óptima. Un poquito más cerca, vamos a ver. Desde aquí, cogemos el arco, marcamos la distancia de 60 metros, calibramos con el telémetro, nos dice que está muy lejos. Vamos a acercarnos un poquito más, porque entonces ya no, no tenemos rango de disparo. Como el aire nos va... nos viene de cara, no, no hay ningún problema de que nos vuela. Vamos a ver, mira, 140 metros hay. Vamos a ver, y disparamos. Hemos impactado, puesto que, que sale moviendo, pero no no creo que le hayamos dado bien vamos a ver si podemos hacer otro disparo puesto que se nos ha parado ahí enfrente vamos a comprobarlo con el GPS vemos que no que no ha sido batido así que vamos a, a intentar otro lance lo vemos ahí parado marcamos el metros a 100 metros apuntamos y disparamos hemos impactado, sale corriendo el, el animal y ya, ya, ya se ha caído ya se ha caído porque hemos visto que se ha apagado el, el contorno resaltado y vamos a, a recogerlo si sí, está, está muerto la verdad es que que cazar con el arco a la larga distancia es un reto yo si si el primer disparo ha sido bueno 140 metros ya es un logro no como un youtuber que vi que mató un, un león a 200 metros con un con un arco recurvo pero bueno vamos a ver qué nos Ahí escuchamos una llamada de apareamiento de un guapiti así que voy a sacar el, el reclamo vamos a llamarlo a ver si contesta mientras nos acercamos a recoger a nuestro a nuestro bisonte de la llanura no nos contesta así que vamos a, a recoger al animal una plata Si sí, el primer disparo le hemos dado en la vértebra a 140 metros y el segundo en el segundo le hemos dado bien ya a 100 metros le hemos atravesado el pulmón la verdad es que ha sido un hace bonito y ahora vamos a centrarnos en este en este guapiti bueno guapití aquí le llaman Rocky Mountain Elk Elk de las montañas guapi de las montañas lo tenemos allí enfrente vamos a llamarlo Vamos a desplazar lateralmente Vamos a mirar A ver si lo viéramos Vamos a ver No no lo vemos Vamos a ir avanzando ya despacio Vamos a coger el rifle Venga ya nos vamos a agachar, otra llamada y avanzamos despacito Sí, mira, ahí está, ahí está cerca está cerca como unos 80 o menos de 100 metros vamos a mirar con los prismáticos vamos a ver Vamos a acercarnos un poquito más Nos levantamos a ver si pudiéramos verle Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí vemos los cuernos Ahí vemos los cuernos Vamos a preparar el 300 Y disparamos Disparamos Yo creo que le hemos impactado Venga, parrete, búscamelo Y vamos a, a recoger este animal Yo creo que será un, un nivel 3 o un nivel 2 No tenía la muy muy amplia pero la verdad es que ha sido un lance bonito utilizando el reclamo para que viniera hacia nosotros Perrete ya ha salido ahí como una como una salvación ya vemos la presión cinegética de que está muerto nuestro animal y vamos a ir andando porque esta zona aquí de del sur de la profesión en el lago es muy buena para el lance de las montañas incluso el berrendo ...y ahí por, por descontado el, el bisonte americano... vemos ...hemos visto la sangre que ha sido en órgano vital... ...y mientras nos acercamos vamos a mirar en la otra orilla... ...ahí vemos un nivel 2... ...un nivel 3... ...bueno, vamos a recoger y ahora miraremos... ...a ver si vemos por aquí algo más, no ...vamos a recogerlo... ...y ahora miraremos en la, en la orilla del lago... A ver qué, qué nos encontramos. Ya Perrete nos está llamando. Vamos a ver. Una plata. 325 con 50. Y ahora sí nos vamos a acercar a la orilla del lago. A ver si podemos ver esos alces de las montañas que tenemos allí. Vamos a mirar. Ahí tenemos. Un berrendo. Una osa vamos a acercarnos más a la orilla a ver qué nos encontramos Miramos, vemos otra vez el riendo y la osa vamos a mirar del otro lado a ver, mira, ahí tenemos mira, un 5 media, un 5 media ahí tenemos un 5 media que estaba al lado del, de los otros dos, del nivel 3 y del nivel 2 vamos a marcarlo bien madre mía, está una distancia muy larga pero bueno Venga, ahí lo tenemos otra vez Yo creo que sí, vea Voy a hacer lance de distancia Vamos, calibramos a 300 Vamos a recargar Que solo tenemos dos, dos balas Así que vamos a apuntar y... Disparamos Le hemos impactado en el pecho Sale corriendo nuestro animal A ver si puede hacer un segundo lance Ahí tenemos el nivel 2 Venga, voy a disparar, a ver Nada, le, le, le, he dado, le he dado muy mal Ese le da muy mal Y a este, a ver Nada, he fallado, he fallado Ya me cabeceaba mucho el arma Yo creo que al primero le, le rozó un poquito las costillas Pero, mira, les voy a poner el mapa Si sí, se sí, ha caído, ha caído en el nivel 5 Ha caído en el nivel 5 Y vamos a, a ir a por él Venga, parete 20 Ahora vamos corriendo no nos, no nos preocupa el ruido Puesto que vamos a recoger a, a este animal a ver qué puntuación nos arroja la verdad es que se está dando muy bien la jornada primero con el tiro de, de arco luego el otro el de las montañas que ha venido hacia nosotros con con el señuelo con el llamador y ahora esto desde luego es un, un una tarde que estoy haciendo aquí y que me gusta ¿eh? la verdad que me gusta estos lances son son los que animan a, a seguir jugando Escuchamos a la osa que teníamos allá al lado. la advertencia. Vamos a coger el, el 30-06 por pues si tenemos que defendernos. Puesto que vamos corriendo y haciendo mucho ruido. Vamos a ver, aquí es donde estaba la, la osa y el... Mira, ahí vemos corriendo a la osa. Mira, no, no tenemos tiro, no tenemos tiro, no tenemos tiro. Veo lo que sí vemos la perrete que viene por detrás. Aquí es donde estaba la osa y el, y el berrendo. Así que vamos a, a coger el GPS para guiarnos y cuando estemos más cerquita le diremos a, a Perrete que lo busque. Y luego veremos a ver qué ha pasado con, con el otro, con el nivel 3 que disparamos, que había un nivel 2 y un nivel 3. Mira, un pavo. Tenemos una llamada de advertencia de pavo ahí. Vamos a coger la escopeta por si acaso pudiéramos hacer el lance, pero no creo que con el ruido este que, que estamos haciendo que el pavo está a nuestra disposición vamos a ir andando por el pavo pero no no no lo veo si vemos el sangrado del, del berrendo y ya vemos ahí el el contorno fian venga parece búscamelo que está ahí al lado ya sale parece como como una bala hacia abajo vemos aquí otro sangrado y ya sí, ya vemos el contorno, vamos a mirar, a ver si hubiera algún animal y pues mira, ahí tenemos una otra osita, pero está muy largo. Así que vamos a, a recoger a nuestro a nuestro nivel 5 a ver qué, qué es. Mira, ahí tenemos, ahí tenemos a los otros dos que le habíamos disparado antes. Vamos a cambiar de arma. Pero nos han visto, nos han visto y salen huyendo. Salen huyendo. No, no voy a hacer nada. Voy a recoger al nivel 5 un diamante. 496,80. Un diamante muy bueno. Un diamante medio alto. Una cuerna muy amplia. Vamos a, a disecar y a ver si vemos el... Venga, perrete. Rastréame el otro que habíamos rozado a ver qué que encontramos vamos a mirar no vemos nada por aquí venga perrete, ¿encuentras algo? perrete está, está buscando vamos a retroceder a ver si viéramos la sangre lo que pasa yo creo que he dado en carne el otro tiro y no sé si sangrará mucho sangrará poco no llama perrete que ha encontrado un rastro vamos hacia él vamos andando ahí tenemos a perrete con el contorno resaltado vamos a mirar mira, ahí tenemos un búfalo un búfalo nivel 3 pues yo creo que vamos a hacer el lance a este búfalo y luego buscaremos el otro a ver si está moviendo ...cogemos a 300, a 150 metros... ...y disparamos... ...disparamos, vemos aquí el sangrado, es un sangrado muy bajo... ...o sea que este animal no nos va a costar encontrarlo... ...pero bueno, vamos a, a recogerlo porque no hay que dejar animales muertos en el, en el campo... Perreto, ...perrete ha perdido el rastro, vuelve otra vez para atrás... Y vemos y es un grado muy bajo, o sea que eso es un, una, un roce de nada. Como tenemos aquí cerquita el búfalo, vamos a, a recoger al, al búfalo o bisonte americano. Yo le digo búfalo por aquello de pequeño que siempre hablábamos de, de búfalo vil. Puesto que el bisonte americano también se le llama búfalo americano. Pero bueno, vamos a ver qué animal es eh, la puntuación que nos da. Un oro... 157,40, un impacto en todo el pulmón, y vamos a ver si Perrete encuentra el rastro, o si no, pues no sé qué hacer. Si buscarlo, seguir cazando, a ver, os voy a poner el mapa mientras tanto. Mira, habéis visto donde ha sido abatido primero el, el bisonte, luego el elk.